2022 fue un año bastante bueno para la industria y pudimos disfrutar de numerosos lanzamientos, pero la enorme complejidad en el desarrollo de los grandes títulos y los intereses comerciales retrasó algunos de ellos. Además, los de Nueva Jornada que conocimos en el último gran evento del año, dedicado a los videojuegos, de Game Awards, sumaron otros cuantos a una lista que la verdad es explosiva. Te dejo algunos de ellos en una selección subjetiva porque aquí no es posible, de momento... Hablar de mejores y peores. Los coloque por orden alfabético y leeré tu opinión en los comentarios si los vas a jugar o si tienes otros en mente que esperas con más deseo. Armor Core 6, Fires of Rubicon From Software ganó, con merecimiento en mi opinión, los principales premios en 2022 con Elden Ring y por ello es uno de los estudios a seguir. Para 2023 volverá a raíces, pero no con título tipo Soul, sino con un juego de acción en el que los jugadores montarán y pilotarán su propio robot. Por lo que conocemos hasta ahora y visto el tráiler, será una mecha de acción eminentemente para un solo jugador, pero donde la historia tendrá su protagonismo. El editor Bandai Namco anunció que el juego se lanzará a lo largo del 2023 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series XS. Assassin's Creed Mirage Nueva entrega de la saga de videojuegos de acción y aventura de Ubisoft. Si no hemos perdido la cuenta, será la décima tercera entrega principal de la franquicia. Una de las más longevas de la industria ya que si incluimos títulos menores, podemos irnos a las dos docenas en total. El juego llegará tras completarse la trilogía del mundo vikingo de Valhalla, el Lorinis en Egipto y el Odyssey en Grecia. Mirror se ambientará en el siglo IX en la ciudad de bat y nos pondrá en la piel de un astuto ladrón callejero, según Uriza. La nueva entrega rendirá tributo a las raíces de la serie por lo que podemos esperar más sigilo, más asesinatos y más parkour, y menos elementos roleros de los incorporados masivamente desde origen. Estará disponible en 2023 para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One y Amazon Luna. Avatar Frontiers of Pandora una vez que la película original de Avatar recuperó el título de mayor taquilla de la historia y con la segunda entrega, El sentido del agua, dando también mucho dinero, estaba claro que el desarrollo de un triple estaba en marcha. Será un juego de acción y aventura en primera persona, con una historia independiente a la de las películas, pero recorriendo un mundo abierto el ecosistema de Pandora. Está siendo desarrollado por Massive Entertainment, uno de los muchos estudios que tiene Ubisoft para PC y consolas, tiene un calendario de lanzamiento demasiado amplio para mi gusto, entre abril de 2023 y marzo de 2024. Para las próximas novedades nos conformaremos. Baldur's Gate 3 Los más viejos del lugar recordarán el estreno de la saga a finales del siglo XX. Bioware, un grande de la época bastante más prestigioso que ahora, creó una obra de arte que revitalizó el género de los juegos de rol por ordenador. Ahora y bajo la quinta edición de Dungeons Dragons, el desarrollador Larian Studios, conocido por las buenas sensaciones que dejará con los Divinity Original Sin, se puso manos a la obra para relanzar una saga mítica para los que nos gusta el género del rol. Lleva en fase acceso anticipado, más de dos años con disponibilidad en Steam, ya te contaré si por fin. Se cumplen los plazos y el anuncio de lanzamiento para agosto de 2023 en PC, Windows y MacOS. Diablo 4. Más grande y más malo que nunca. ROL DE ACCIÓN A LO GRANDE Esperamos matar sin piedad a todo tipo de enemigos, batallas épicas contra jefes, diseños de personajes de alta fantasía, la capacidad de compartir todo con nuestros compañeros de combate y en ese elenco de clases jugables que permiten repartir el juego como si fuera otro distinto. El 6 de junio de 2023 se desatará el infierno en PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series XS. Y los chicos de Blizzard al igual que cuidan al máximo los lanzamientos con un código súper pulido, si cumplen con las fechas anunciadas. Nos vamos a inflar de matar demonios el próximo verano. Final Fantasy XVI La franquicia no requiere ninguna presentación, porque es una saga tremendamente popular y con un montonazo de juegos publicados. Square Enix tiene en marcha dos novedades, Final Fantasy VII Reverse y el que nos ocupa, un rol de acción ambientado en un mundo de fantasía. Aunque en su primer anuncio se habló de una versión para PC Windows, finalmente se descartó y el juego solo estaba disponible para PC5. Una pena teniendo en cuenta la desastrosa situación en la distribución de consolas. Llegará el 22 de junio de 2023.